Estamos en, en Villalar de los Comuneros estamos con unos amigos que me acabo de encontrar, que son Sedeiro. Y en este caso nos van a, a mostrar una de las tradiciones que tienen más riqueza en nuestra comunidad autónoma, que es la boda. Las bodas en Castilla y León adquieren unas características y unas peculiaridades increíbles dependiendo de las zonas en las que vaya, vamos a tratarlas. En este caso vamos a tratar de la boda sayaguesa, ¿verdad?, Vamos a preguntarle, si os parece bien, a Alba, en qué va a consistir esto de la boda sayaguesa. Alba, buenos días. Buenas. Oye, esto de la boda sayaguesa, ¿qué es una boda sayaguesa? ¿Cómo se hacía una boda en sayago? Vale, pues eh, lo primero que hacían era rondar a la novia. El día de antes de la propia ceremonia, los amigos del novio y las amigas de la novia iban a buscar a la novia a casa y la rondaban. No salía, se quedaba en casa para estar al día siguiente fresquita, para poderse casar. Y al día siguiente, pues las amigas, la madre y la, toda la gente del pueblo iba a ayudarle a vestir a la novia, principalmente las amigas de la novia y la madre, la vestían y la recogían con el novio. Iba el novio a buscarla a casa de los padres. O sea de que lo primero que había era una ronda, digamos, sí. preboda. Una preboda, una preboda. Y cuando se los preparativos, en sí. la mañana siguiente se reunían en la casa de la novia, la familia de la novia, claro. ...en la del novio, los ¡Viva amigos. ¡Viva! ¡Viva! Oye, ¿y el novio qué pasa? ¿Por qué no decís viva al novio? ¡El novio! ¡Viva el novio! ¡Viva! Ah, es que tenemos detrás a toda la compañía, a toda la compañía del grupo CDI, lo que ahora le vais a ver bailar, así que tranquilas tranquilo. ...que ahora le vais a ver a todas y a todos... ...pero me gustaría saber una cosita más de Sayago. Mm. ...¿qué cosa particular podría contarnos de la boda sayaguesa, Alba? Pues la rosca. ¿La rosca? ¿Y qué es lo de la rosca? La rosca la bailan los novios a la salida de misa... ...a la salida de misa las amigas de la novia le cantan la manzana... ...que le llevan, la llevan prendida en tres tenedores y llena de cerillas... ...porque era típico, ¿eh? y Luego los novios bailan la rosca tapando el bollo... Oye, ¿qué os parece si os vemos bailar y volvemos enseguida otra vez con Sedeiro y que nos cuenten un poquito más acerca de las bodas allá ¿Os parece bien? Os dejamos con unas imágenes del grupo bailando. Sereiro de Zamora! Volvemos con Sereiro, volvemos con la boda Sayaguesa. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, Alba, en este caso es el traje que lleva, supongo que es el de novia, ¿verdad? Bueno, el de novia o el de más de es de, sayago, más ¿De, de fiesta. De novia, sí. Pero sin embargo, la pieza que llevas en la cabeza, que es una mantellina, así que. Una mantilla. O una, una manti mantilla de rocador. Ah, mantilla de rocador, lo llamáis en Zamora. Sí. En la provincia de Ávila, se Nota, sí. Sí. Y la llevaban las novias para casarse y los, algunos convidados, algunas amigas también la llevaban. Es una pieza diga, del traje tradicional en Castilla y León, así como la capa en el hombre es una de las piezas más antiguas que ya viene representada entre otros en un relieve del siglo II después de Cristo de la cultura ibérica y también aparecen en Igiria, en Valencia, en la cultura ibérica, eh, damas ibéricas del siglo I y II también, pero en este caso antes de Cristo, pintadas en cerámica colocándose en lo que llamó mantellina, que viene del latín mantellum, manto, pieza elegante que utilizaban las mujeres. Para ir a las ceremonias, por lo tanto es una pieza de gala, ¿verdad? El novio lleva alguna cosa especial para el traje cuando se casaban. No, el novio va. A la... En este caso ahora no está, pero va de la zona de Guarate, ¿vale? Ellos dos van de Sayago. Los tres. los tres estamos sayages. Me gusta Sayago, me Hombre, gusta. Y claro. la abuela se representa en Peñausende, que es mi pueblo. En Peñausende, claro. donde tu abuelita. Claro, claro. La señora que te enseñó a bailar. Mi bisabuela. Tu bisabuela, sí. recuerdo, recuerdo, sí. Alba. Oye, nos habíamos quedado con lo de, con lo de la claro, rosca. Sí. La rosca era el baile que echaban después de misa. Sí. ¿Y, qué, ¿Y ya lo han visto cómo se, cómo, en qué consistía? ¿Después de la rosca? Vienen los respigos. ¿Los respigos? ¿Respigo? Sí. ¿Eso qué es? es? El respigo o espiga, que se dice, eh, los invitados sacan, por ejemplo, una moneda en la boca y se la pasan al novio o a la novia. Algún chico se metía en, en el, dentro del chaleco eh, dinero con un cordón y la novia según bailaban iba tirando hasta encontrar el dinero. Ah, amigo, es como un juego y también una forma de recaudar. Sí. Oye, por qué no vemos bailar? ¿Por qué no les dejamos a nuestros amigos y amigas con unas imágenes viéndoos bailar y volvemos enseguida con Sedeiro? ¿Os parece bien? Sí. Pues vamos a bailar. con Sereiro y, y yo no puedo evitar el recordar aquella lanza que me enseñasteis a bailar que era algo así como tagatín tagatín tagatín abajo tagatín tacatín, saltito, ¿no? Abas. Que <risa> salga las abas, ¿no? Las sí. abas. La no vais a bailar abas hoy. Sí. a ¡Aba, bailar abas! Entonces, si no nada, sí. entonces podemos decir a nuestros amigos y amigas que miren los vídeos del programa, claro. que recuperen el programa en el cual estaba Sereiro y donde explicabais tú precisamente a este zoquete que soy yo cómo se bailaban, ¿verdad? Sí, y la boda también, y porque boda. bailamos Peñaosende, si te acuerdas. Claro, es cierto. Peñaosende, y se baila la rosca. Es cierto. Pues nos habíamos quedado con la rosca, luego con el espigorio, que no era el espigorio. El respigo. El respigo, yo sabía que era con el espiga. <risa> Después, ¿qué pasaban en las bodas de Sayago? Cuéntanos. Pues después, todo el mundo, comer, beber y las botellas, son, eran muy típicas de bailar sí, los ¿qué invitados. ¿Qué es eso de las botellas? El baile de la botella. Poner una botella en el en suelo? La... Y bailarla sin caerla. ¿Y que la tire la pagaba? Bueno, pues oh. si quieren pagar algo... Pues... <ríe> mi abuelo, sí. mi abuelo, romp... En mi vuelo sí, en mi vuelo que tiraba la botella de vino, le tocaba pagarla. Pues aquí no me pagan nada. Cáchela no mal. me traen nada. Chicos, a romper no. la botella de vino hoy para esta chica, ¿eh? que no me enteré yo. Perdóname Alba. Eh, después de. Me imagino yo que esto que hemos hablado ahora sería por la noche, tarde noche, una vez que se cenaba, seguían habiendo bailes en Sanabria. Sí, en Sanabria, no, en Sallago. Perdón, en Sayago. Tira mi pueblo? Disculpame Alba. Llevo todo el día hablando con una gente, con otra y yo no sé, yo sé que estoy en Castilla y León, que es lo realmente importante. Aunque no menos importante tener en cuenta las particularidades, porque de eso se basa precisamente vuestro programa con la música a todas partes. Hablamos de la generalidad, evidentemente, pero tratamos las particularidades como es el caso. Que hablamos de Sanabria. San Arca, <risas> Sanabria. <risas> la estaba vacilando. <risas> Alba, por la noche sí. que bailabais además de lo que, además de todo esto, ¿bailabais algo especial o.? Todo, se bailan todos los de la comarca. ¿Puede decir los nombres de bailes que Sí, Vamos a hacer, hoy mismo, por ejemplo, vamos a hacer Santa Croya, eh, vamos a hacer la Jota de la Culebra, vamos a hacer Fibanal, bailes de Sayago, eh, Muga, Palazuelo de, de, de Sayago también, de las claro, cuevas. Ahí un poco de todo un repaseado ah el repaseado que también lo bailan sí, en Portugal sí, ese que son tres palmadas un, Eso, dos tres y, ay qué bonito me encanta sí. oye pues vamos a hacer una cosa vamos a invitar a la gente que nos está viendo a que según están viendo bailar a esta agrupación magnífica magnífica magnífica Sedeiro bailar con nosotros desde desde casa os apetece bailar pues venga vamos a bailar Un, dos tres ya nos vamos a ir a la zona de Sayago, Tierra del Vino, por ahí, para hacer un baile también de fiesta, también un baile muy vistoso. Fíjense en los pasos que los bailadores van a hacer, pasos distintos. Y nos vamos a ir a hacer el pueblo de Mayalde para hacer charro y fandango de Mayalde. Thank you.